República Dominicana, seguimos en esta cobertura especial, Fistul 2022. Yo, Robert González, ahora en compañía. De Moisés González, dos González se unen para dar cobertura a la Feria Internacional de Turismo FITUR 2022, en la que la República Dominicana ha jugado un rol preponderante, alcanzando acuerdos que superan los 2 mil millones de dólares. Roberto, pero en este recorrido que hemos hecho en la ciudad de Madrid, en la que hemos visitado todos los stands de la Feria Internacional de Turismo, hay algo que nos falta. ¿Y sabes qué es? Moisés, lo que nunca puede faltar, un dominicano fuera de su tierra destacándose y emprendiendo. ¿De quién hablamos, Moisés González? Del querido amigo Domingo, un joven... Que viene del barrio Capotillo para poder instalar aquí su espacio, destacarse y lo más importante, poder vencer la barrera de la migración y hoy estar aquí de pie para conversar con nosotros y compartir, Moisés, con todo su pueblo, su comunidad de Capotillo, Gualegua, Chupita, Simón Bolívar, todos esos barrios de la capital, ahora vamos a llevarle a todos ustedes un dominicano destacado aquí en la ciudad de Madrid, Moisés, ¿qué te parece? Enhorabuena, bienvenido Domingo ¿Cómo te sientes en este día? Dale un, queremos que tú le des un saludo efusivo A toda la comunidad dominicana A esa diáspora, no solamente que está aquí en Madrid Sino a los que están en Estados Unidos Los que están atentos a este programa especial De Enfocados con Despertar Nacional Llevando ese calor humano Domingo, ¿cómo te sientes? Bueno, antes de todo le doy buenas noches a ustedes Y muchas bendiciones por apoyarme siempre Esto es maravilla Ustedes han hecho un trabajo de maravilla y antes de todo también le voy a dar un aplauso y una bendición a su canal y a su espacio. Aquí estamos batallando, gracias a Dios, tirando para adelante, en este negocio mío. Yo vengo, si te cuento, amanecemos hablando, porque esto es una historia larga. Pero el que está bendecido por Dios, Dios siempre lo bendiga y lo bendice. Eh, estamos aquí batallando, tengo un negocito aquí, tengo siete años aquí en España. Eh, vengo y abajo, que es... Nosotros dominicanos podamos tirar para abajo y podamos tirar para adelante de abajo, porque somos gente, luchadora. Dejé una familia allá en mi país, mis hijos, mi, mi esposa, y batallando, eh, tirando para adelante. Vengo de cero, y tirando, de, vengo de cero. Eh, toda, toda la conversación de ustedes, que cualquier pregunta que me contesten, me pueden decir, yo se de la contesto. A eso vamos, y es que Roberto, eh, es difícil eh, y se pueden contar eh, con los dedos de una mano eso, Ese ejemplo de dominicanos que en menos de una década han podido llegar, superar la barrera de la migración Como tú bien decías, y instalarse, e, insta e instalarse como lo ha hecho nuestro amigo Domingo Domingo, cuéntanos cómo llegas aquí y cuál es el motivo de, de llegar aquí a España, porque hay más lugares, hay más, regularmente los dominicanos vamos a Estados Unidos, vamos a, donde está más cerca de nuestro pueblo. Cuéntanos, ¿por sí. qué España, Domingo? Tienes razón, Roberto. Mira, Roberto, yo vengo de Santo Domingo en el 2014 y llego sin papeles, Vengo, vengo sin papel, luchando, echando para adelante. Llegué aquí y cuando llego, llegué una mano adelante y una clave. Pero le prometí a mi, a mi familia, a mi mamá, que cuando llegue a un país que no soy el mío, como luché en mi país, también voy a luchar. Y salí al camino. Y vengo de cero. Puse una peluquería y como, como ustedes lo saben, que no soy peluquero, lo que soy es camarógrafo, y no me convenía, la vendí. Puse vale, le puse un nombre raro, un nombre que yo nací, en el yo me crié, que le llaman Capotillo. Y estoy aquí tirando para adelante. Siempre le ha dicho cualquier dominicano, el que quiere puede. Y somos luchadores. Lo que pasa es que ya aquí nosotros tenemos a veces una imagen dañada, pero muchos nos hayan una imagen buena, pero somos luchadores, somos luchadores y si Estamos aquí eh, para luchar y para tirar para adelante. Y yo le puedo decir a cualquier dominicano, a cualquier Santo Domingo, que, que él puede, se puede. Y nosotros vengamos luchando. Y se puede, porque nosotros somos luchadores. Y... Muy bien. Cuando hablas de que llegaste con una mano atrás y una mano adelante, nosotros queremos que tú nos puedas decir, eh, tomes un, un minuto, dos minutos y nos puedas decir. ¿Cómo surge este negocio? Sabemos ya que tú nos dijiste que instalaste la peluquería, pero ¿qué te motivó a salir de República Dominicana? La, la necesidad, las cosas difíciles, las cosas difíciles, necesidad. Cogí un vuelo que vine aquí sin papeles. Cuando llegué, llegué, como me dijiste, una mano adelante y una clara. Cuando llegué, llegué sin papeles, a base de una familia que tengo, la familia me dijo, yo te apoyo. Empecé a brillantando suelos. Aquí le llaman suelo los pisos, sí. ablindando. Y me pagaban 30 euros. Yo limpiaba hoy y me pagaban en 30 días para pagarme los 30 euros. Y mi hermana me decía, tranquilo, que usted va a salir a camino. Y yo, a poco a poco, a poco a poco, sin papeles. Sin papeles. Y hoy en día tengo hasta la doble. Tengo la doble nacionalidad, igual como el derecho que tiene cualquier español, lo tengo yo. En siete años. ...en siete años Roberto ha podido lograr esto... ...sí, sí, gracias Digo, en siete años... ...ha podido lograr esto, tirar adelante. ...pero yo lo único que le hago saber es saber... ...que el dominicano que viene aquí... ...y tiene derecho de trabajar... ...y tiene derecho de hacer algo, lo hace... ...no hace las cosas mal hechas... ...yo vengo de un barrio que le llamo Capotillo... ...que no me arrepiento de venir a ese barrio... ...porque siempre voy a estar mencionando mi barrio... ...y vengo de mi barrio... Y no, y no digo nada de mi barrio, porque ya ahí fue que nací. Y ya ahí hay grandes fotógrafos, grandes periodistas, grandes profesionales, doctores, que han salido ya ahí. Y somos luchadores. Lo que pasa es que es un barrio marginal que, cuando mencionan Capotillo, se asustan la gente, porque ahí hay mucha gente buena. Ahí hay mucha gente buena y mucha gente luchadora. Domingo, conocemos tu historia de fotógrafo, porque en su momento pudimos compartir en algunas de las fuentes que tú cubrías. Pero hay algo muy importante, el fotógrafo emprender en peluquería, en pel eh, como tú decías, brillando piso, luego en peluquería. Pero, Domingo, vemos ahora que tú tienes aquí lo que es el bar Guinguiriano. Vamos a dar un poco de detalle de qué es este bar y qué ofrece y por qué este bar, como ven ustedes en esas imágenes, ahora mismo está lleno de dominicanos aquí. ¿Qué tú le ofreces a tu comunidad dominicana, Domingo? vuelto. este es un bar que es tan dominicano que, que entra aquí, mi, al bar mío, yo le digo, eh, hoy es sábado, hoy estamos típico Samaná, hoy estamos típico Samaná. Y me dice, ¿qué es Samaná? Digo, pues si, si no es Samaná, tú no sabes lo que es. Samaná es típico pecado. Hoy tenemos los moros de guandule con coco, tenemos hoy pecado guisado, tenemos hoy pecado frito, guandule guisado con coco, tenemos ternera, celdo, de todo. Eso es a las 12, pero después... Después de las 5 o 6 de la tarde, viene algo que me dicen, ¿qué hay de cena? Y digo, ¿qué tú quieres de cena? Me dice la persona, ¿cena? Y digo, no, yo soy dominicano, ¿qué tú quieres de cena? Entonces yo le digo, él me dice, pica pollo, y digo, estamos en Villamella. aquí tenemos chicharrón, tenemos picató, picató. Aquí, se, aquí, aquí se usa un, un picató, que sí. res... un... de todo un chin. ¿Cómo es? Repíteme eso. Un picató. Un picató. Aquí hay un. No Picató. Picató es un chin de todo: un chin de chicharrón pollo con ganiza, bofe. Se que le sirvieron allí que Sí, ese fue un poquito, Sí, sí, las sí. Imágenes, las están viendo, sí, sí. gente, Domingo, para que nuestros amigos entiendan, es lo que ustedes le llaman picalonga. Ya no es algo así exactamente. Domingo? Sí, esto es picalonga y allá, allá. Pero picalonga para los españoles, Domingo. ¿Y cómo tú has podido hacer que esta comunidad aprenda a consumir esos productos dominicanos, Domingo? Bueno, acuérdate que nosotros estamos ligados con todo que llegamos no tal vez ...muchos se meten con chica española, ...muchos se, se meten con el dominicano español... ...y ahí se liga la cosa y dice... ...¿qué vaya a un bar dominicano?... ...entonces el español no sabe nada de eso... ...de bar dominicano... ...dice porque bueno, yo pasé por allí... ...que vi muchos dominicanos... ...y cuando la chica llega... ...se queda sorprendida... ...y qué eh, ...ah, este es un bar dominicano... ...y qué hay de comer... ...entonces ahí el contento yo... ...qué hay de comer... ...pues aquí tenemos de todo... Tipo dominicano, aquí hay de todo... ...el que entra ese bar... ...bar guiano ...tenemos de todo... Porque este bar está Vitalaza 28, Vitalaza 28. Este es el único bar dominicano que está en Pueblo Nuevo, entre el medio de Pueblo Nuevo y Acabo. Muy bien. Domingo, se nos agota el tiempo. Sabemos que tú tienes compromiso, tienes que seguir trabajando, despachando. Vemos que el bar está lleno de manera, como decías tú al principio, bendecido por Dios, un bar bendecido por Dios. Moisés. González, Robert González, nos gustaría Domingo, que antes de marcharnos, tú puedas darle un mensaje a la comunidad dominicana. Esos jóvenes que como tú han crecido en Capotillo, con otras figuras como tú decías, médicos, doctores, abogados, urbanos, porque Bulín es de allá de Capotillo sí, también. Sí, ¿no? Bulín es de la seis, sí, Bulín es de la C. No lo no, no, uno mucho, pero Bulín es de la seis, hay mucho talento. Pero yo le digo el dominicano, y más el Capotillo, gualegua Chupita, señores, por favor, lo vicio, la corrupción, déjenla, por favor. Que el que es en vicio, al final de la jornada se queda antes de llegar. Yo vengo de un barrio difícil, difícil, difícil vengo yo de un barrio. en Estaba uno famoso, que no, puedo, no quiero mencionarlo, que me conocen también, pero ságanse de ahí y echen para adelante. Que nosotros tengamos la bandera muy en grande que le llama República Dominicana. Muchísimas gracias y bendiciones. Gracias a ti, Domingo, Moisés González. Esto es el vivo ejemplo de un emprendedor, un joven que de un barrio populoso de la capital, sin nada en sus manos decide lanzarse. Me voy a lanzar un vuelo, un vuelo para soñar y para alcanzar. Y hoy mira quién es Domingo, propietario del bar guinguiriano, Y no solamente eso, Moisés, la bendición que tiene de un bar lleno a esta hora y un frío aquí, a menos de 8 grados y mira cómo esto está lleno de dominicanos aquí gozando. Este es Moisés, contigo vamos a despedir esta entrevista. Así es, y es que aunque el frío y el calor nunca se juntan, pero en este bar de Guinguiriano el calor dominicano siempre está presente a pesar del frío de Madrid. Bien, gracias.